sobre la reforma constitucional que aprueba el financiamiento electoral para el plebiscito. La verdad es que es una gran noticia que finalmente eh, se haya aprobado. Eh, a ratos ya habíamos perdido la esperanza de que esto ocurriera, eh, y de hecho se aprobó en última instancia, eh, justo cuando ya eh, empezó a, a regir el periodo de propaganda electoral para el plebiscito. Yo creo que es una buena noticia que se haya hecho, eh, hay que mirar el vaso eh, mucho más lleno que vacío, porque el panorama de que no se aprobara, era básicamente la ley de la selva, eh, y yo creo que en ese sentido eh, tenemos que felicitar que se haya aprobado, aunque haya sido a último minuto. Eh, esto implica que finalmente ciertos principios que nosotros nos hemos dado y que hemos consentido en que son virtuosos eh, respecto de eh, periodos electorales, eh, se van a promover y se van a respetar, eh, como son eh, la transparencia del financiamiento, la rendición de cuentas a la ciudadanía y también al órgano de control, que es el servicio electoral, eh, tener una cancha pareja para eh, las distintas opciones que se están promoviendo, eh, es decir, que el dinero no va a ser eh, lo más importante, lo gravitante para ganar eh, una elección o el plebiscito, como es este caso, y también evitar la captura eh, del dinero hacia la política. Entonces, en ese sentido, es muy relevante que se haya aprobado esta normativa. Eh, creo que esto además va a contribuir a la legitimidad del proceso, donde no solo va a importar eh, el día de la, del plebiscito propiamente tal, sino eh, todo lo que eh, ocurra antes y también después, y en ese sentido la regulación del financiamiento electoral del plebiscito va a ser muy relevante para darle esta mayor legitimidad ante la ciudadanía. En este sentido se, eh, creo que es, es muy favorable que se permita eh, que no solo los partidos políticos hagan propaganda, respecto a las distintas opciones del plebiscito, sino también movimientos y organizaciones de la sociedad civil, eh, que es algo también acorde a experiencias internacionales, como ocurrió, por ejemplo, en el Reino Unido con el Brexit, o en Colombia con el referéndum de los acuerdos de la paz. Eh, y porque también eh, el plebiscito, es, bueno, todos sabemos algo bastante inédito en nuestra historia, este plebiscito constitucional, y hay mucho interés de la sociedad civil y de la ciudadanía organizada de poder participar. Por lo tanto, yo creo que es algo muy positivo, que se haya permitido eh, esta opción. Eh, y por otro lado también se establecen topes a las donaciones, eh, para que así no hayan eh, pocos donantes con eh, montos muy altos que puedan, como decía, eh, eh, capturar eh, la, la política a futuros candidatos o autoridades que hoy en día ejercen el cargo, eh, y también para eh, tratar de propender a una cancha más pareja. Eh, también establecen límites al gasto, que también eh, viene a fortalecer lo anterior, obligación de informar al servicio electoral eh, dentro de un plazo muy breve de quiénes son las personas y los montos que se están aportando, y este tiene que publicarlo, por lo tanto va a haber transparencia también sobre esta materia, salvo, salvo montos muy pequeños como ocurre en, en las elecciones presidenciales, en las elecciones de parlamentario y también en las elecciones eh, municipales. Eh, por otro lado, tal como ocurre en el resto de nuestras eh, elecciones, se prohíbe el financiamiento extranjero, salvo de personas que puedan votar acá en Chile y que residen en Chile, y también, muy importante, el de personas jurídicas, que es un gran avance que logramos con la reforma del año 2016 y que, por lo tanto, aquí también se va a aplicar. Eh, yo creo que las dificultades que podemos encontrar es que no se estableció que todos estos movimientos para los aportes y los gastos tengan que realizarse a través de una cuenta única que abre el servicio electoral y a la cual tiene acceso, por lo tanto les facilita la fiscalización y ver que efectivamente se estén respetando los límites al gasto y los topes de las donaciones, por lo tanto eso va a hacer que sea más fácil diludir este, estas normativas, eh, es una dificultad, pero claro, estábamos muy a contratiempo, por lo tanto eh, es difícil que esto se haya podido hacer, eh, y por otro lado las sanciones son bajas, eh, son de multas, cuando eh, las reformas que nosotros establecimos el año 2016 eh, ya habíamos eh, acordado que eso era poco disuasorio eh, y que habían ciertas infracciones que correspondían a delitos, eh, como por ejemplo el financiamiento de personas jurídicas o eh, cuando eh, se recibían donaciones que sobrepasaran en un monto muy alto eh, los topes eh, y también con el límite al gasto electoral. Y en ese sentido acá no se están aplicando sanciones penales sino que solo multas, por lo tanto puede ser también eh, poco disuasorio para eh, no cumplir con estas normativas. Eh, y por último también yo creo que una dificultad es que al llegar un poco tarde, eh, todo lo anterior, todas la, la, las obligaciones y prohibiciones que estamos estableciendo, eh, ya se pueden, ya pueden haber ocurrido eh, y eso no infringe la ley, porque esta ley no existía. Entonces eh, ya puede que haya eh, donaciones del extranjero o de personas jurídicas, o incluso que vayan eh, muy por encima de lo, los límites al gasto y de los topes de las donaciones. Eh, pero bueno, como decía un, eh, en un inicio, eh, hay que mirar el vaso más bien medio lleno, eh, y yo creo que eh, es una muy buena noticia que, aunque haya sido eh, a última hora, eh, esta normativa se haya aprobado y hoy en día esté vigente en nuestro país. Yo creo que un tema muy relevante es cómo se implementan estas normativas porque muchas veces las leyes eh, pueden estar redactadas de modo que eh, se quiera cumplir con el objetivo para el cual se dictaron, pero a veces la implementación es más difícil eh, o es más pobre y por lo tanto no se cumple eh, 100% o íntegramente con esos objetivos. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que avanzar a que haya una mayor fiscalización por parte del Servicio Electoral en terreno eh, sobre el cumplimiento de las normativas, especialmente lo que tiene que ver con el gasto porque ese es el modo también de detectar si es que hay inconsistencias entre lo que yo declaro y lo que efectivamente estoy gastando en terreno. Entonces yo creo que eso sería muy importante, eh, porque además también se cumpliría con un objetivo disuasorio eh, al ver que efectivamente el servicio electoral está desplegando eh, mayor fiscalización en terreno. Y creo que también, ojalá los procedimientos administrativos, si bien obviamente tienen que cumplir con un debido proceso, eh, ojalá fueran un poco más rápidos y por lo tanto eh, las sanciones cuando se establezcan a las infracciones, eh, lleguen más cercanas al el proceso electoral, que a veces están llegando un año más tarde y por lo tanto también ahí eh, se priva de un efecto disuasorio importante que es que el elector conozca de estas infracciones a tiempo eh, y lo pueda considerar al momento de votar. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío, eh, siempre respetando las normas del debido proceso. Yo creo que también otro desafío relevante es el uso de tecnologías, eh, tanto en la fiscalización como, por ejemplo, en la difusión de la información. Yo creo que podemos difundir información a la ciudadanía, por ejemplo, como los aportes que se hacen a las campañas eh, de una manera eh, mucho más eh, sencilla, más gráfica, y usando las tecnologías eh, que nos permitan también llegar de mejor modo a la ciudadanía. Eh, por otro lado, tenemos, una, en, en el caso de las elecciones municipales y en el caso de las elecciones parlamentarias y presidenciales, un alto número de denuncias eh, ciudadanas por infracción a la normativa inadmisibles. Y yo creo que en ese sentido también tenemos que revisar si es que quizás los estándares que estamos exigiendo son muy altos o si es que nos falta difundir de mejor manera la información a la ciudadanía sobre qué constituye una infracción eh, para que de este modo eh, no haya una frustración grande y se termine no utilizando este importante canal para detectar infracciones y para contribuir al control ciudadano, eh, como son las denuncias ciudadanas, que también es una gran novedad de la reforma del año 2016. Yo creo que en algo que nos quedamos también cortos en las reformas que se hicieron en el año 2016, es en mayores restricciones para eh, intentar impedir el intervencionismo electoral eh, de los órganos del Estado. Y en ese sentido, eh, quizás ahora en el plebiscito, dado que no son candidaturas personales, sino que son más bien opciones, puede que no lo veamos tanto, pero sí en eh, la gran cantidad de elecciones que vamos a tener en el año 2021. Eh, por ejemplo, lo que dice de relación con la contratación a honorarios en época de periodo electoral, o un poco antes, previo al periodo electoral, en la difusión y gastos en publicidad, donde Contraloría, por ejemplo, también ha detectado que eh, hay varios municipios, hay muchos municipios que tienden a aumentar el gasto y la publicidad eh, en, los, en los meses de campaña electoral, y que coincide generalmente cuando el alcalde o alcaldesa que está eh, gobernando va a la reelección. Por lo tanto, yo creo que eso también sería relevante. Y también es importante eh, regular la precampaña que eh, solo quedó establecida para los candidatos presidenciales, pero sería importante también establecerlo para los candidatos eh, al Congreso y también los candidatos candidatas a gobiernos regionales y a los municipios. Eh, ¿Y por qué no también pensar en eh, los delegados y delegadas eh, para la convención mixta o convención constitucional en caso de que gane el apruebo? Eh, yo creo que eso eh, es, son los mayores desafíos que nosotros tenemos hoy en día en normas de financiamiento electoral, eh, pero sin duda que podemos ver un cambio eh, eh, con las normativas aprobadas el año 2016.